triunfó la tierra de las oportunidades, aquella donde los individuos compiten libremente entre ellos para seleccionar los mejores y más capacitados que serán recompensados según sus méritos y logros. Donde se señala que el futuro pertenece a los audaces, a los emprendedores, a los innovadores, a los triunfadores. De ellos depende nuestro futuro y el rumbo que tomemos. Pero la situación de partida es para todos la misma. ¿Sus éxitos son realmente fruto del mérito o lo son de su red de relaciones, de su poder previo, de su posición dominante o de su falta de escrúpulos. ¿Qué es lo que quedó de la igualdad? La libre competencia entre individuos solo es justa y selecciona de estos verdaderamente a los mejores cuando se garantiza la igualdad de oportunidades. Esta no tiene otro fundamento que los pilares de un estado del bienestar fuerte y bien dirigido. Con una educación que forme ciudadanos cultos que posean un juicio crítico y autónomo, que sepan vivir en una sociedad multicultural y que estén capacitados profesionalmente para adaptarse a la economía cambiante de un mundo global. Con una sanidad pública universal y gratuita que permita que la esperanza de vida de las personas no se vea condicionada por su nivel económico o cultural. Con unos servicios sociales que proporcionen las herramientas que permitan ejercer su ciudadanía en condiciones de igualdad a las personas que se ven en una situación de pobreza estructural o sobrevenida, así como a las inmigrantes o demandantes de asilo, con unos servicios de ayuda a la dependencia que asistan y no abandonen a nuestros mayores y a las personas discapacitadas a su suerte. Una de las aportaciones más importantes de la modernidad en favor de la igualdad ha sido la definición y el progresivo desarrollo de los diferentes tipos de derechos, los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ecológicos. La lucha conjunta de los partidos y de la sociedad civil ha servido para construir un marco jurídico a través del cual se regulen y equilibren las relaciones de poder entre las personas y los distintos grupos sociales. De este modo, al menos en el plano formal, Nadie puede ser discriminado o tratado como inferior a causa de su género, su origen nacional o social, sus rasgos físicos o culturales, o su orientación sexual. La generación de riqueza tiene su fundamento en la intervención diversa de diferentes agentes y es de vital importancia definir en qué medida cada uno de ellos se beneficia de esta riqueza creada. Las fórmulas más comunes en la historia han sido injustas ...porque se han basado en la explotación de las personas... ...y han originado una enorme desigualdad económica y social. La socialdemocracia ha aportado un modelo corrector... ...en el que es el Estado quien redistribuye la riqueza... ...a través de unos impuestos progresivos... ...que buscan nivelar las rentas... ...e igualar las condiciones materiales de vida de las personas. Se dice que lo que se llamaba el ascensor social... ...ahora solo está funcionando hacia abajo... Se señala esta como una tendencia de los últimos años, pero también de futuro. Y hemos de buscar sus causas en cada uno de los tres aspectos que acabamos de analizar. La globalización dirigida desde políticas neoliberales ha debilitado el poder redistributivo de los estados al facilitar la ilusión fiscal de las grandes compañías y fortunas. Los impuestos, que son pagados mayoritariamente por las rentas del trabajo, acaban, paradójicamente, muchas veces convertidos en ayudas a las empresas. La economía mundial se ha convertido en un gran casino en el que solo pueden ganar aquellos que pueden perder mucho. Solo ellos pueden seguir jugando y pueden evitar arruinarse. Y para seguir ganando, se empobrece cada vez más a los que están en una situación más precaria. Un rasgo específico de las últimas décadas es que, además, este espolio se amplía también a las clases medias. Y en contra de lo que profetizaba el marxismo, la acumulación de riqueza cada vez en menos manos no lleva necesariamente a un aumento en la conciencia de clase, ni a asociarse para hacer una revolución, ni al descalabro del sistema. Tenemos ejemplos de sociedades en el mundo donde la desigualdad llega a límites desorbitados y el resultado no es otro que la miseria moral de quien acumula riqueza y de quien vive en la más paupérrima de las situaciones. Respecto a la igualdad de derechos, que siempre ha estado lejos de ser también real, es combatida por los movimientos conservadores dedicados a reavivar viejos prejuicios para reinstaurar las jerarquías y las relaciones de dominio. Por último, el desmantelamiento del estado del bienestar hace que la igualdad de oportunidades real y efectiva desaparezca en todos y cada uno de sus ámbitos. La igualdad no es uniformidad sino equidad. Es dar un trato justo y proporcionado a cada persona en función de sus méritos y de sus condiciones de partida. Evidentemente, no todos somos iguales. La diversidad es una de las riquezas de la propia vida y es una ventaja evolutiva. Pero si nos podemos hacer jerarquías, éstas deberían estar definidas por el conjunto de valores por los que se rigen las personas y las instituciones. Tristemente, Parece que aquellos que se sienten los más férreos defensores de los valores son, al contrario con sus hechos, el mayor ejemplo de la miseria moral humana.